Manita, a conciencia, si usted tiene tiempo hablando con un tipo, ya, y usted le dice al tipo, ay papi, que haga el foro y me regale para la uña, y el man le dice, tenga, que hay no amor, que haga el foro y me regala para... Para, para un pantalón, tenga, ay amor que vea que no tengo plata para la comida, tenga y si usted tiene hijos, de pronto por allí tiene sus hijos, ay papi y si tiene hijos pequeños, no, que ay papi, me regala para los pañales, o la leche o me colabora con algo para este, para el niño, ya y el man nunca le niega, el man le dice, tenga porque el día que el man le invita a salir a usted? ¿usted por qué tiene que llevar a sus amigas? Usted no tiene por qué llevar a sus amigas Tratando de omitir a ese señor, a ese muchacho, lo que sea Para no darle nada El man ya se ganó su pruebita Una no, se ganó fue un poco, manita eh, Déjese malparita usted también ¿Ya? Que no son todos los hombres que le colaboran a una mujer Hay unos que nada más se lo comen a uno Solamente nada más por, por comérselo Pero no son conscientes de nada Pero si usted tiene su su, su, su amigo O alguien que, que quiere algo con usted Y el mal le está colaborando si usted tiene su hijo Hay un hombre, ¿por qué lo echa a a un lado a ese Que le está colaborando? Y, y, y mínimo son capas que tienen a uno ahí Que no les dan nada Nada Se las comen en seco en seco se las comen y no le dan nada Y ese sí le resuelve Ese sí le hacen el 4, el 69, el 72 El 85, mejor dicho Todo le hacen, ¿ya? Pero al pobre de acá que le está que Está colaborando, ¿qué hay acá, Ratico? ¿Qué hay, amor? que es esto? Pero mami, que yo, si no tengo yo Se, se lo resuelvo, pero el man le está resolviendo También resuélvale Ese culo a ese man No son todos los hombres En este tiempo que quieren algo serio con uno, así que si usted tiene un man, manita así sea veterano, yo no sé, pero a mí siempre me han gustado los hombres mayores, ya, pero así sea veterano y ese man le está colaborando a usted, usted no lo deje ir, no se vaya por físico porque todo en la vida no es físico, en la, usted va a comer un físico bonito Ese man porque que, que, que, que tiene el físico bonito Por eso usted va a comer Que hay no que hermanita Que tu, que tu, que tu, que tu, que tu novio está bueno puede, puede estar bueno El man puede estar riquísimo Si lo está se le admite Pero si no está aportando No sirve Porque eso es un atraso Eso es un atraso Salándote, haciéndote sala tu culo Por gusto, en cambio tiene un allí, o, o su veterano allí o su novio o, o su amiguito, perdón, su amiguito que le está colaborando, así no sea simpático el muchacho, pero el muchacho le está colaborando y quiere algo serio con usted y si usted tiene sus hijos y ese mamá le quiere sus hijos y le está colaborando, ahí es manita, hay veces uno no quiere los hombres a veces pues uno se mete con esos hombres sin quererlo. Y con el tiempo, mejor dicho, uno los quiere porque si uno tiene sus hijos y le trata bien sus hijos, uno con eso está feliz. Pero usted cruzando el culo por nada. A usted no le da vergüenza que tenga que salir y llegar el otro día bien pelada a su casa. Y teniendo sus hijos ahí, sus hijos pequeños. ¿Qué hay okay, mamá que el desayuno? Ay, oye, salí con un hombre, así te digan puta, pero un hombre que te resuelva, que al otro día vos llegas a hacer una buena comida para tu hijo, que vos llegas a hacer una buena comida para tu hijo, Compré tu arrobita de arroz, tu galoncito de aceite y estás relajada, o tenés tu amigo que te colabore, si no lo quedes como marido, está allí, pero le resuelven el culo a esos que no les dan nada. Y pa' más pica Hay muchas que esos que no le dan nada Le meten unos estropeos Oye, pero las estropean es sabroso Y ellas según Oye, si ellas se sienten ¿Mm? No, manita, no la hagas así No la hagas así En este tiempo que estamos No, manita No se atrase Si el man no da No esté con él o ya, vamos a, a, a un punto que también es muy este Que si usted de pronto tuvo un man Que le colaboró mucho Y el man está mal Usted tiene que probarle finura Porque usted estuvo en la, en las buenas con el man Usted no lo puede dejar Eso es una cosa ¿ya? Pero no métese con un hombre porque lo conoció hoy Y el man está ricote, buenote y todo eso Y ya, por escucharlo zona Y al otro día no tengas que comer Con que lava tus calzones, hija y si vives con tu mamá, pega las cosas de tu mamá Vergüenzas es que te tiene que dar, malparida Vergüenza que te tiene que dar ¡Ay! ¡Coge tu veterano! ¡Coge tu feo! Que te colabore Que hay físico feo, pero corazón es bonito, manita Ay, yo no sé, pero yo soy tan de buena para los feos Y me gustan, es que yo Me gustan más de uno por ahí me... Me, me, me critica y yo llevo que eso simpática y estoy. ve no sé pero yo no sé a mí me gustan los feos me gustan los feos pero pues yo no sé así es la vida pero manita usted está dando eso nada más por escucharlo sonar eso no se da por escucharlo sonar solamente eso sáquele provecho manita sáquele provecho no la haga así malparía